No, pero no hay que ser tan tóxica, Catalina. No hay que ser tan tóxica, se disfrazaron de las exces de esa gente y en <risa> la que no son tóxicas Ja, o sea. <risa> ¡Oh, ¡Incautado! ¿Quién la <risa> escuchará toda tierna, no? No, amor, no me gusta esa clase de comida. ¿Cómo? Y no okay. que habla como camionera. <risa> ¿Y sí. tú cuántas te comiste? Y, y que se como 10 borracho. <risa> Ah. ¿Me están disparando ustedes? Oh, ellos, Dios. ellos dispararon. Ellos, ellos, ellos, ellos, ellos. No, me entró ahí como una airecito maluco. ¿Pues dónde? <risa> no es <Oigan>. un mico. <risa> ah, un mico, güey. ¿Qué bueno. van a hacer después de terminar? Yo pensarte. ¿Chiquita? ¿Y? Está grosero. Déjeme marcarle a mi novio sí, para decirle lo serio? mucho que lo amo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? que perdí? Te voy a ah, recordar acá, a mi novio lo perdí. mucho que lo amo. Espérate. Sí, es que me amo a Caños. Que ¿Quién la entiende y entonces. Mentira, no me contestó. A, antier, en una llamada. En estamos haciendo No, le contesta te el teléfono. Mucho. Uy, no, yo, yo o se nos pero... dejo no, pero no hay que ser tan tóxica, Catalina. No hay que ser tan tóxica. Se disfrazaron de las exes de esa gente ah. y en la de decir que no son tóxicas. O sea. ¿Cuándo? Yo no yo recuerdo era, eso. Sí, yo era tremendo violinista. Llegó, llegó Estela diciendo, ¿terminamos? Así, y yo, ¿qué? ¿Cómo? Ese día, ese día que me disfrazé de Ah, termi terminó Oscar. ¿Cómo? Pues ¿Cómo? yo qué, me fui cuántos meses o qué? usted no siente. Usted no siente como un olor como maluco. Ay qué pena, ya casi me estoy haciendo popis. Es que con estos zapatos me sudan los pies. ¿Te hiciste dentro del vehículo? ¿Quién? ¿Quién? Me pregunto. ¡Ah! <risa> Dios mío, ¿cuántos años tienen? ¿Siete? 5 No, no creo que tengan ni 3. A ver, a ver, 7 más 6. 13. Eh? ¿Qué? Ni ah, hice la palabra clave. No entendí. Me la comió. No entendí qué pasó. A ver, 12 más 1. No, ya no va a preguntar. No, no es si no va pues... Ve, Estela, saludes de tu ex primo. Ah, dile que gracias. <risa> Disparos por la funda. ¿Cuándo, no? Sí, eso es como normal. Eso es como Andrés Carne de Res en Bogotá. Ey, ey, ey, ey. Perdón, perdón. Es normal que violen, ¿no? <risa> Y aparte está así, como que no trabaja muy, muy, muy seria. Y lo peor es que me encuentro con policías y me dicen, uy, usted, tan serio y yo. Sí, sí, sí. ¿Ya te tienes que, amigo Diablo, cuéntame? ¿Ya te vas? Pues si ya te vas, amigo, ya tú sabes no hay que me he venido aquí. Cuando ese es... Camilo. Señora. Ya me está regañando mi mente. ¿Por qué? Porque usted se está inventando que es mi novio? ¿Cómo? No... <risa> ¿Cuándo dije eso? Ah, sí, hace sí. un rato. Sí, sí, sí, sí. Ya, mejor te acuerdo. Es ya que no él es novio de todas. Irnos. Uy. En su imaginación. Yo, yo preferiría ser para mi novia cuando hace la voz de mujer. Ufa, le queda mela, Uf, mela. Pero, de... ¿por qué tanto disparó por mecánicos? O sea, ¿cómo a ver. ¿Por qué rato están... ¿Cuál es la joda? Oh, eh... Escuché un vehículo, pero no lo veo. Ah, estaba por allá en... en la gasolinera. Pero es en mecánicos, ¿no? No, no, esa afuerita, es donde marqué exactamente. No, y ahora hay disparos por la alcaldía está jugando con nosotros ah mira era de pronto era sobre la principal no maybe qué alcaldía o, o no sí ya no está pero no puedo marcar en GoPro Camilo yo sí estoy en GoPro no, no me digas Uf, listo choque leve ¿Qué marcaste? ¿Qué marcaste? No, no, no, allá no, allá no. Ah, espera... Eh, algo pasó. Hay un reporte de un vecino que dice que hay un sujeto de camisa blanca, pantalones grandes y gorra gris disparando a un vehículo. Ok. Y se chicos, ¿qué ha pasado? Entonces creo que sí, en mecánicos. Pues vamos a mecánicos, ¿no? Sí, alguien tiene la descripción del sujeto. No, se hizo uno. A ver... Ustedes tienen que memorizarse esto. lo diga sí, aquí. no ya ¿Hola? está echando humo no pues vamos eh, a mecánicos y vemos qué, qué está pasando sí, uy, pero cuántos vehículos están robando por allá Escuchalo. disparo en progreso pero dónde es eso uy me entró un airecito como maluco no puedo marcar Hay varios disparos por acá y van por varias vías Vamos a eso Sí, vamos a dar al paradero de ese man O será persecución Esto es un trabajo para la SIJIN. Uy, uy, uy. <risa> si es que llegamos algún día con este auto No, pues Ay... Ya no hay disparos, muchachos ¿Qué hay aquí? Pues no lo sé Podemos revisar de quién es, a ver si nos sirve la base de datos, ¿no? Bueno, que alguien repare eso. Ven. Es de mi hermana. Ajá. Uy. Incautado. <risa> hermana... No sé si es la menor o la del medio. Listo Ah, está incautado Por mal estacionamiento Este sí, Carol Ya está más incautado ¿Será que tu hermana Está metida en cosas raras? No creo Pues yo sí le doy bolillo <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> ¿Pero de cuál? Uy, Cata! no, Cata. Uf, un taser. No, eso le da espasmos después. <risa> sí, ¿cuándo vamos a cambiar de camioneta? Eh, todavía la. Todavía no nos asignan otra O sea, nunca <ríe> Hay disparos en el miadero ¿Cuándo? ¿No? No, es que ni siquiera llegamos a ningún lugar ¿Por qué? <ríe> No, y si cogemos otro vehículo ¿De los mismos? Que, que Máximo haga el sonido De la sirena. De la <ríe> Eso <así>. es <ríe> Ay, ay, ay, Dios mío. <risa> Qué chimba la siguen haciendo de rapes. Uy, no, yo no de eso, nos van a. Uy, nos no roban. <risa> nos pinchamos. Ah, oh, no. No le metí el cambio mal. mal. Espera, esa gente no era la que estaba disparando acá. Pregúntenle a este. Pero asegúrese que no sea el general, ¿no? Si es él... ¡Uy! Buenas noches, papi. unos vecinos que informaron un tiroteo acá. ¿Usted tiene información acerca de eso? Eh, papi... Cuando yo llegué, entré a cambiarme. ¿Listo? Entonces, me era pues... Yo fui entrando a cargar y vi dos Ducatis amarillas y una camioneta también amarilla y un poco de patos vestidos de amarillo. Justo ahora la gente y que pasa sí. Hay una moto enfrente. Y... Y... Ahora parenlo por saltarse un segundo en rojo. No, no. Ay, estaba fuera de mente, ¿qué pasó? Para decirte, ¿no? Hizo nada no, no, no. Raro por acá. Eh, que yo sepa, no, acaba de llegar a la ciudad, un viaje que se Acabo de llegar y tiene su moto aquí Porque están allá en... En Incautados. Y no vio nada raro por ahí, por... Por estas calles o algo así, no escuchó nada. No señora. Ah, dale compa. Que le vaya muy bien. ¿Nos vamos? Y ojalá que gane el partido. Mañana vamos a la la playa. Luego. Ah, sí. Hasta, Hasta luego. Hasta luego. Claro. Mañana, venga, mañana venga y me cuenta qué tal le fue. Me dejé le bajo el TS porque uy, fe, pucha. Y hay una... Escuchan verdad, más de... ellos que a mí. No serán. Pero en la Honda, está en la Honda. No, además, ya van los policías, ya van los policías. Uy, ¿cómo? ¿Y qué pasó en mecánicos? ¿De qué? Están pillando un médico. Había un hombre disparando, pero hay otras alertas más importantes. Uy, qué pena. No, pues... No, no, no, ya. Uy, no, pues vaya. Vea, <risa> carrito, <¿sabes? risa> o sea, que encima de que es mi camioneta, me tengo que bajar yo. <risa> Como la ve ahí, Camilo. Son las mujeres se quedan con las cosas de uno. <risa> allá la ha pasado. La experiencia. Hola. Hola. Viene aquí trabajando. ¿Y tú cómo estás? Hey, no, no, no, no, cogen para allá! no, cogen para allá! no, no, no, no, no, no, no, allá! no, por allá, no, no, no, no, no, no, no, y me no cuchara toda tierna, ¿no? No, amor, no me gusta esa clase de comida. ¿Quién comía que habla como camionera? <risa> ¿Y sí. tú cuántas te comiste? Y que se bañil borracho. borracho. <risa> ah. ¿Que cuántas se comió? No, no, no. ¿Que a la vecina, a la amiga de la vecina? No, amor, yo no me llevé nada de allá. Pero rápido, si necesitas mecánico, algo, rápido, yo te rápido, lo puedo rápido, rápido, reponer, reponer, tranquilo. Venga, y me lo pone a mí, venga. No, amor, no lo tengo Sí, sí eh, Amanecí un poco... Como con la ropa sucia, pero bien ¿Cómo manchada? En su día Por estar en el monte no. Manchada de... ¿Cómo se llama uh -huh. este producto ¿Y qué tal? Químico, cloro. ¿Cómo vas? Ah, ya iba a decir látex, ¿qué? ¿Qué? <risa> ah, y tienes la piscina, ¿no? ¡Ay, los ah, putos ¿sí? pitufos, eh. <risa> Ey, sí, no me dan eh, ganas de nada, porque... Desde hace ratico. Apenas me levanté tuve que ir a trabajar. ¿Pedimos papeles o qué? <risa> <risa> ¿Por qué? Dan ganas, dan ganas, la verdad. Eh, pues, que igual se van a quejar de que uno los acosa. Uy, pues en un ratico, amor, termino trabajo un poquito más y nos vemos Listo Bye Y pues Bani se quejan con el admin y me terminan diciendo que soy tóxico <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Hijo Pero de p*** que mi amorcito Está hablando con mi novio Ay, ay, ay, ay. Oh. mocho, ay niña Mi novio no me contesta. Y que no me digan en la esquina el venado, el venado. El venado. Bueno, venao. amigos, ¿qué van a hacer terminando servicio? Yo me disfrazaré de. de puta. ¿Qué? Uy, y yo no de una puta muda. Camilo, ¿Qué, ¿qué quedamos sobre el mariachi? ¿Qué pasó? ¿Qué Ay, pasó? Sí, sí, el mariachi, al fin, ¿Qué? Mariachi? Yo le dije que hermoso cariño. Hermoso le vas a llevar mariachi a tu novio. Yo soy mariachi. Hermoso Chim, Chim, cariño. Ching, ya, estela, ahí, estela, me... estela, estela, estela. Dígame, dígame, dígame, dígame. Me vas <ríe> a, a llevar mariachi a tu novio. Sí, señora. Uy, venga, yo le toco ah, el bajo. Bonito. bonito. Sí, sí, vamos, vamos. Es que. <risa> Por si no saben, nosotros en nuestros días libres también tocamos. Ah, sí. O sea, nosotros somos los mariachis. Ya hicimos show aquí, al alcalde. En México somos muy románticos, no sé si sabían, obvio, Bobis. Es obis, Bobis. <risa> pues... No hombre, aquí este... Es para, yo, no sé si supieron, yo le pedí a, a... a Oscar, que es para mi novio. No, no ¿Qué hacemos vamos, acá? Ya, ya, sí, ¿Para que no se sí, sí, sí, disparos. Otra no, sí, sí, mismo ahorita. Ay, ay, Dios. Entonces, Camilo, sí, sí, o no? Obvio. sí, sí, sí, sí, Las del... manga, ¿sisas? ¿Cómo? ¿Qué vamos ya? Sí, señora. No, pero ahorita después de servicio, no. Yo mientras tanto me tocó aprenderme esa canción. Mm, Catalina. Catalina. Catalina va a hacer el frutifantástico. ¿Qué ¿pasó qué pasó, hola? Qué suerte tienen algunas dirían <risa> <risa> No, yo, yo no sería capaz de hacer eso en esta Sale con tres enfermedades venerias. No, yo ya le dije. Ay, le dije. Hasta el matrimonio. Vieja. Yeah. Es que no sé. Pues para que no se maten la cabeza. Si tienen miedo, pueden intentarlo conmigo. ¿Qué? No, gracias. Ah. No, que me a todos. <risa> Eh, no estamos investigando pues pasa pasa así hey, y él cómo vamos viendo qué cómo andamos titán eh, martes y jueves a las ocho y media de la noche hora colombiana pues no, sí, aquí no, no, aquí de no aquí no aquí no aquí no viola qué se hizo martes y jueves ya sabes ocho como que tuve la, la ilusión noche. de ver algo en dónde ah ver y ¿En se en puede el... comprar casas cómo es eso ah sí sí hay casas ah sí sí porque no hacemos una investigación de cómo se compra uh, una nos casa. Nos mudamos ahí oh. y pues hey, investigamos hey. ahí mismo. Sí, sí, sí ¿no? Te nos secuestrados, <risa> violados. <risa> <risa> con el culo roto, pero bien. <risa> no seas no No soy grosero. <risa> con las nalgas partidas en dos. <risa> Y aquí mismo en twitch y luego lo subimos al canal de youtube de delta force a matar colombia igual las transmisiones son por aquí en vivo para que estés pendiente martes y jueves ocho y media de la noche pues pucha ay, ay se me atravesó ese faro <risa> rápido rápido rápido a eso a eso a las alertas córrele wey un chinga! ¡No, ese no! ¡A <risa> la izquierda, a la izquierda! Eh, juego... ¿Juaremos? So, todos los días, bueno, todos los días, no, el lunes, <risa> miércoles, ¿Me viernes, el sábado y ¿sí? domingo. Sí pues ya juego no sé. aquí en la fonda y juego en GTA Hub. Allá va, ¿no? ¿Es ese de ahí? No, ya no, ya he metido una central. Hay un 10-20 Vaya, ey, ey, ey, pues parémoslos. Ya sabemos lo que tienen ellos. Ajá. Estamos persiguiendo a unas personas vestidas de amarillo. Que están disparando al frente del poder. Eso, afirma! son ellos. Venga, Manuel, caballero. El placer, venga. me Caballero, eh. En la juega, pues si bien los cómplices. Yo vi, vi dos motos por allá. Acuérdense que, que tenemos que buscar las motos también. Acabé de pasar una moto y se fue para la derecha. Pues yo vi que se fue uno, pero un policía lo detuvo y no sé qué habrá dicho. No, chicos. ¿Cómo? ¿Están Reviso llevando país, civiles? Placas, oh no. Sí, revísales, revísales. Ya tómale foto, tómale foto. Acá dice que es de Mar, no Hernando es de... Jaramillo. Tómale foto. Ok, ¿por qué lo dejan? No miedo no en, en tu mente, Catalina, Cuénteme. nada más por mientras. Me presenta su ah, vale, vale. dices San Amor. La, tienes la, la camioneta y todo bien ubicada, ¿cierto? Sí, señora. ¿Cuál, cuál de las dos? Ah, listo, entonces voy a borrar la, la foto que yo subí por allá. ¿Para qué qué? Bueno, igual por enfrente... Esa mona se llama Estela. A ver, espera. La de allá se llama Catalina. Espera, espera. Live, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Viene que. Por esa gente. Oh, la moto. Viene la otra. Pendientes, pendientes. Dos motos no. Vale. Sí, ¿dónde que joder. Hay tres Ducati secuestrando gente. Eh, Como por eso están dos nomás. Compi. ¿Me escuchas? Se vuelven, se vuelven, se vuelven. Hola, hola, me escuchas. ¿Está disparando? ¿Ustedes... Oh, ellos, sí, ellos sí, disparó. Ellos, sí. ellos, ellos, ellos, ellos. Se va, se va. Yo disparé por accidente, pero no le di nadie. Con eso yo no alcanzo no, no, no, nada, eh. No, no, no lo veo. Se subió, me disparó. ¿Por dónde fue? No sabes, ah, ¿verdad? Pero venga, ¿Pero dejamos ves, al policía allá solo. Y a Catalina. Ay, ¿qué pasó, muchachos? No, estaba en áreas con Catalina. No, Cata subió desde la nada así rápido. Aparte, ¿qué pastillo está? ahí. regresaron. Con... ¿Y dónde están? Está arriba, está arriba. Loco. No, pues ya, los muertos no... Hablan. No, pero... Ese... Míralo, míralo, no lo viste aquí. No sé quién era. Vaca, vaca, va, vaca, va, vaca, va, vaca, vaca. No, ayer no se pudo porque hemos tenido últimamente inconvenientes con el host, o sea, el servidor que estamos hosteando, que nos está hosteando. Y decidimos hacer la cancelación y ya esta semana queda nuevamente al servicio con un servidor nuevo. Porque si nos ha estado cayendo el TS, si nos ha estado cayendo el servidor del juego como tal entonces no nos funcionó y mandamos el ticket a ver las personas que nos hostean a ver pues que no solucionaban sí pero como tal ya es algo que viene de hace muchas semanas y pues decidimos cancelarlo y nuevamente el martes intentamos saber qué tal No, viejo, yo igual soy muy malo disparando. Pero en todo caso, si sí te das cuenta de que por lo menos vimos que salieron en defensa del tipo que estaba en la camioneta, ¿no? El de amarillo. Entonces ya podemos iniciar una investigación por ese lado. La puerca está en la pocilca. Ey, Esteban, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vas? Bienvenido. Eh, para que sepan chicos, para que sepan ahí Dale, compa, con toda, con toda, volví, chicos. No, pues como les venía contando, que se armen los pinches chingadas. Ah, -pi Hola, Nightboy. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vamos? viendo ¿Cómo andáis, viejo amigo? Todo bien, todo good. Bien, bien, compa, aquí volviendo a la fonda nuevamente. Sí, al en fin caímos Escogieron una muy buena ubicación, ¿no? A todos. Fue muy buena la ubicación que cogieron No, y me estaban flanqueando por todos lados, así que ni modo Yo solo tampoco podía hacer muchas cosas Así que como les decía, no pues ya después de esto hay que iniciar una investigación, porque esa gente llegó, fue defendiendo al man que teníamos ahí pidiéndole documentos. Como tal, yo sé quiénes son los que están disparando, pero pues, si se dan cuenta, de aquí es algo inconsciente. Solo me acuerdo antes yo de soy, los disparos. Yo soy, yo soy, estoy como en una construcción, sí, yo creo que es ese. Vale, vale, vale. Lo tengo aquí a mis pies. Voy a seguir revisando las alertas porque es que hay muchas y esto se me cambió de pantalla. ¡No! ¡Qué, qué pecado! Se me, se me cayeron las gafas al piso, muchachos. ¡Qué pecado! Project, va a F, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ay! Uf, ¿Qué me pasó? Uf, tenía ahí. Un impacto de bala ahí, caballero. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo fue eso? ¿No sabe? Uf, no, ni idea. Recibimos una alerta de unos vecinos que lo vieron. Ay, bueno, muy amable. De Uf, ay, ¿dónde estoy? estoy? Ay, mi camioneta, ya la vi. Chicos, ¿ya están de pie?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 Eh. Matsi ya está parado. Toda la vida. <risa> no, pero en serio, ya. ya estoy... <risa> sí, ya, sí, de pie. ¿Y Estela? Estela no, el médico se fue y la dejó aquí. No la vio. Vale, vale, tráela por acá. ¿Me ves? Negativo. Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo. Ah, ya te vi, ya te vi. Esa gente como que estaba aliada con el que teníamos detenidos, ¿no? Obvio. Y tenemos la identificación del man. Quiero saber quién es. No, pero pues, si no nos sirve tampoco. Pero yo no sé, pero yo lo voy a buscar. Donde le tenemos las placas, ¿no? Una de las chicas le tomó la foto. Muchas sí, gracias, ahorita bebé. revisamos saber, las saber cámaras mucho, de, pare, mucho de, mucho de los chalecos. De eh, una, de una. Hola, eh, voy a revisar mis cámaras, la cámara que tengo en mi chaleco, a ver qué sucedió. ¿Este recurso. lado ¿tú también tienes una? Ah, está batida todavía. Bueno, yo tengo la inform el, el nombre del dueño del vehículo en, el, en la base de datos. Dale, ¿ya lo subiste? Con eso, sí. Eh, con eso yo creo que es el, es el mismo, igual podemos buscarlo y, y eso. Igual está la cara en la grabación y todo. Uy, aquí lo que estoy viendo es que esa gente tenía la misma vestimenta. ¿Casualidad? Lo dudo. ¿Cómo se llama? No, no, color, no podemos decir color. Pues están vestidos iguales. ¿Cómo se llama lo del archivo? Hernando Jaramillo. ¿Y en qué base lo subiste? Eh... Todavía no abro el... Ah, no abro ok, el... ok. este, pero vale. está en... Digamos, en donde metemos... O sea, están los papeles ahí, generales. El tipo es rubio. No, es una gorra. Llevo una gorra. ¿Quién Aquí no está. ¿Cómo? ¡Hey, Santi, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vamos? Bien, o qué? Carlos Mario saludo? Jaramillo Cata Hernando Jaramillo Por eso hay que ponerse cámaras Siempre que iniciemos pues Para eso estás tú ¿Eh? Vamos ya sabemos quiénes son. Vamos a hacerles búsqueda. Yo no, yo no voy a aguantar esto. Pues vamos por ahí. Pongámoslo en búsqueda de captura. Por lo que salió en el video. No puedes. Y... No se puede. No se puede. No. ¿Por qué estamos buscando a, a un jaramillo? No, no, no. no hagámoslo nosotros. Nadie no más se meta. No, por eso nosotros. Empezamos allá a pedir, a pedir DNI. Y tan ah. antes, ¿no? Sí, sí, está tan Rápido, bien. buscamos el vehículo amarillo y... ¿Tiene gas? Se pinchó la llanta, se pinchó ah, la no llanta. el, no el que bueno, sí, ah, yo Sí. La adelante, la adelante, la de adelante. Bájense, chicos. Un poquito de power game, oh, que tampoco gas. dicen nada. No, pues si lo haces tú, sí te banean, si lo hacen sí, los demás es, no. Ajá. Yo, yo ayer... Ay, caña, conté, ustedes, cerraron mi vehículo con la llanta pinchada. ¿Sí? Y, y se lo llevaron a toda. Llanta pinchada y el vehículo estrellado. ¿Y pusiste ticket? Y dijeron, vamos a hablar con ellos. Ah. <risa> <risa> bueno. Pero ya me acostumbré, o sea, yo reporto es como para. para que. que por inercia. Que dejen ¿No? de joderlo a uno. Van a decir que eh, Cata se volvió fastidiosa también. <risa> Puente, ¿no? Catalina Cata, Cata, ¿me puedes ayudar en algo? El... Pues imagínate, yo puse dos tickets y ya me real pusieron real. un llamado a atención al segundo, ya me vanía definitivo. <risa> bueno, ¿no? ¿Cómo haces? Entonces. ¿Cómo podías ayudar pues? Maxi, saqué la llanta, la de repuesto. Desmonta. La ponemos acá. Espérate, yo desmonto esta. Baje eso. Listo, quiere ya. Listo Al ya, Van a hacer mis Ay, no pusimos el gato, güey. Saque, saque el gato de ahí. Aquí le tengo la llanta. No, no, ya, ya está el gato, ya está el gato. Háganme. Páseme la llave. Uy, se me cayó. Uy, casi me da un calvazo, ma' pie. Listo, vámonos. Misión búsqueda. Bueno, ya te, aprendió la, ¿ya te aprendió la canción? Mm, no. La quiero bien, bien, bien cantada. Y sí es un tono muy alto, son tonos No, lentos. o sea, pero la, la, la letra.